Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Informe 420, el noticiario de información canábica que realizamos los componentes de Nuevo Cannabis, el medio de comunicación canábico que estamos intentando lanzar al mercado y eh, con la ayuda de los compañeros de Marihuana Televisión que nos hospedan. Eh, soy Benito Díaz. Yo Arnaud Alcaide y estamos ya en el sexto programa. Eh, ya lo ha dicho el compañero, este informe de actualidad que esperamos eh, os sirva para poneros al día de la información canábica y para animaros a eh, suscribiros eh, a futuro a este proyecto que tenemos en manos de Nuevo Cannabis, ¿no? este periodismo independiente que queremos hacer por escrito a poder ser. Pero bueno, mientras tanto vamos con los temas de la actualidad de estas últimas semanas, ¿no, Bení? Vamos con el sumario, compañero. Eh, y tenemos temas realmente como la vida misma, dramáticos, de extremos y lo que atrae la, la actualidad canábica. En, eh, tenemos las nuevas propuestas de regulación del cannabis en Portugal a iniciativa del eh, el Partido Liberal, eh, que presentó una propuesta el pasado 20 de abril eh, para regular el uso adulto y el autocultivo, además del mercado comercial eh, de comida, de la planta y derivados. Eh, adelantándose unas semanas a la medida del bloco de izquierda que estaba anunciando una reforma similar para septiembre. Interesante, interesante, porque Portugal, pues bueno, ya sabemos que tiene una despenalización activa, incluso una, una legalidad de, del CBD más alta y de cultivo de caño más alta que en España. Mm. O sea que veremos por dónde va esa, esa propuesta que nos comentas. Y tenemos, por otro lado, la Marcha Mundial de la Marihuana, que se celebrará el próximo sábado, eh, día de reivindicación para, para todo el mundo y en especial aquí, que se celebra en la Puerta del Sol cada año, aunque sabéis que bueno en otras ocasiones eh, hemos tenido dificultades por el COVID, para celebrarla. En otras ocasiones uh, hubo que hacer delegaciones, eh, pero parece que la marcha se ha llevado a cabo durante más o menos durante más de 20 años, interrumpidamente se ha celebrado en Madrid. La última, además, eh, para recuperarla, muy fuerte. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, eh, Noticias graves y noticias tristes. Y noticias que, que realmente deberían de ser un aviso para la gente que vigila los derechos humanos. Ya que Singapur eh, ha ejecutado un hombre por encontrársele un kilo de cannabis. El pasado miércoles, día 26 de abril, el estado-ciudad de Singapur Ejecutó al reo Tangaraju Supía, de 46 años, por el crimen de traficar con un kilo de marihuana. La familia y grupos activistas pro derechos humanos acusaron eh, acusaron al gobierno y a los jueces de eh, llevar a cabo este proceso eh, con escasas pruebas, pruebas poco sólidas y poca representación legal durante el proceso de este, de este Tangaraju Supía un verdadero jarro de agua fría para las personas, para el, para el ámbito canábico y para estas personas que viven allí en Singapur. Desde luego el extremo más horripilante ¿no? de, de esta cultura prohibicionista que, que tenemos en el, en el grupo. Y la República Checa, por otro lado, eh, servirá una de cal y otra de arena porque mientras retira eh, la legalidad del CBD alimentario a raíz de, de las últimas declaraciones de la Autoridad Alimentaria Europea eh, sobre la seguridad del CBD, también plantea una legalización integral del cannabis que permitiría la, la posesión y compra de hasta 5 gramos diarios el borrador todavía no se ha revelado es simplemente algunas líneas mayores y de momento se sabe poco se sabe poco al respecto ojalá nos, tengamos que alegrarnos de, de los progresos de república checa veremos veremos me lo, me lo reservo de momento vamos vamos con la siguiente Sí, continúa, por favor. Tenías tú por ahí que revelarnos que alguien había encontrado unas plantitas, no sé dónde, ¿puede ser? Halladas 292 plantas de marihuana en la casa de una candidata en las listas del PP. Eh, se, han hallado, se ha hallado un cultivo oculto en un subterráneo de la, de la propiedad de esta, de esta señora que estaba por, de número 6 en las listas del PP en Pulianas, localidad de Granada. Eh, no, sé, no sé qué se puede pensar de este tipo de maniobras no sé si es una cosa que le han ordenado desde Genova eh, quizás Pueda, no sé igual el Partido Popular está haciendo avances tremendos y experimentando en su propia piel lo que es mm, la aplicación de sus políticas de drogas Avanz lo avanzaremos más eh, en, el, en el desarrollo del programa Sí, sí, poca broma porque me viene... Me viene a, a la mente una canción de los narcos cuyo título no mencionaré. Y a continuación, a continuación eh, el PP Andaluz, la Junta de Andalucía, revela público que, que estaría recibiendo unos 120.000 en concepto de, de ingresos anuales en investigación en, en Andalucía, en diferentes proyectos de investigación de cannabis medicinal, en fin, esta cifra, aunque no es nada espectacular, pues para, para la pobreza de la investigación en este país, pues sí que lo es, y sobre todo llama la atención, llama la atención que, que pues, se recibe en un área geográfica cuyo gobierno, durante una legislatura, en la que se está negando por parte del PP cualquier tipo de evidencia respecto del, del cannabis medicinal, ¿no? pues mientras... Mientras se niega la existencia de, de evidencia científica, pues eh, en realidad se está, se está investigando por parte de capital extranjero que ya lo está poniendo en funcionamiento y lo saben porque se lo, les han solicitado los proyectos de investigación en relación con sus administraciones. Y, y bueno, detallaremos esto un poquito más a continuación. Vamos con el primer tema. Sí, vamos a hablar de, de, de, la, de la propuesta de regulación del, del Partido Liberal en Portugal. Eh, el Partido Iniciativa Liberal, de hecho, el pasado día 20, eh, ya ha revelado un proyecto de ley para regular el uso adulto y el autocultivo, además del mercado comercial de la planta y sus derivados. Eh, de esta forma, eh, Iniciativa Liberal ha adelantado al Bloco de Esquerra, que ya había anunciado una medida para septiembre con esta nueva propuesta que parece ser bastante, que contempla bastantes aspectos de lo que es el, el tema y las reivindicaciones históricas del movimiento canábico internacional. Eh, toda la, la ley se desarrolla en el marco de la defensa de la libertad personal y de la libre elección y del desarrollo de la libre personalidad. Eh, plantea posibles limitaciones del contenido de THC en los productos eh, y otras limitaciones como eh, no, se, no se dispensarían ni podrían acceder las personas menores de 18 años, aquellas personas que sufran o padezcan anomalías psicológicas o estén visiblemente bajo los efectos del alcohol. Se permitirá la eh, producción y venta de marihuana mezcladas con otras hierbas como el tabaco y bebidas alcohólicas y con cafeína, además de productos comestibles. Estamos hablando de una apertura mmm, muy grande de lo que son los productos canábicos y de lo que es el, el abanico de posibilidades comerciales que eh, tiene, tiene esta planta eh, esperemos eh, esperemos que el, el plan de estos, de estos compañeros lusos dé a buen puerto porque realmente Portugal ya ha demostrado que se puede llevar a cabo una política de droga que no implique eh, penalizar y perseguir a las personas y estigmatizarlas y entonces pues hay mucho que aprender de, de esta gente creo desde nuestro desde nuestro país, nuestros legisladores. Sí, no manejo cómo están las sanciones allí ahora mismo, pero creo que son más reducidas que en España. No, no es difícil, la verdad, porque la desproporcionalidad de una sanción administrativa que equivale a, pues bueno, entre, entre medio salario mínimo, más de medio salario mínimo y, y diez veces el salario mínimo, pues... Pues bueno, de administrativo tiene poco, ¿no? Básicamente vamos a decir que de administrativo tiene poco. Entonces ya, despenalización, pero de, de, de despenalización con garrote, ¿no? Es con garrote del cuerpo. Bueno, mucho Porque... apoyo para los compas, los compas lusos. Espero que, que, ya digo, que estas medidas se implementen y podamos fijarnos más en ellos y, y copiarles, copiarles las cosas buenas y fantásticas que están desarrollando. Tal cual, sí. además. Vale, unos 10 años más de despenalización que en España, pues un poco de trayectoria. Cuéntanos sí. al respecto de, de la marcha mundial de la marihuana. La marcha mundial de la marihuana. La marcha mundial sí, sí. de la marihuana pues eh, esperamos que este año pueda pueda cumplir las expectativas que, que nos dejó la, la, el año pasado porque recordemos que el año pasado fue un evento masivo masivo del que pues si vamos a su a su instagram marihuana en marcha eh, veremos fotos con con madrid eh, llenísimo a rebosar lleno de globos el autobús de la marcha charlas conciertos música en fin, unos es por los enormes, que también son muy importantes, su presencia, nuestros por los gigantescos compartidos, ¿no? Eh, y, en fin, eh, esperamos que se pueda repetir un evento igual. La de este año va a salir de las, a las seis de la Puerta del Sol este sábado. Y, y, bueno, las organizaciones convocantes son la MED, Canamed, CONFAC, el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, eh, la REMA, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas y en ENCOD, ¿no? el Organismo de, de Investigación en, en Política de, de Drogas. Eh, tendrá, tendremos amenizando la, la velada a DJ Chris de la Rue y DJ Guacamayo. Nos han hecho aquí eh, una noticia muy apañada en el día de hoy los compañeros de, de Cáñamo, eh, resumiendo... resumiendo eh, un poco el cartel no digamos de lo que va a ser de lo que va a ser esta marcha aún no se sabe si cuáles serán las ponencias ya asumimos que no habrá que no habrá partidos políticos pero igual nos dan alguna sorpresita igual nos dan alguna sorpresita y, y, y vemos eh, vemos algo que no esperamos eh, tenemos por aquí de entre las charlas anunciadas y bueno en los discursos que se darán eh, las mesas sembrando el cambio que se celebrarán el, el viernes 5 de mayo y tendrán a Noemí Sánchez del observatorio la, la presidenta del observatorio Héctor Brotón, eh, el abogado de Broxambert Patricia Miguel de, de Catfac y RDR Cannabis que ya sabéis que CADFAC trabaja, trabaja con, con salud de Cataluña y tienen programas específicos de salud en materia de cannabis, pues algo fruto de, de ese estado legal que tuvieron un tiempo y que el Tribunal Constitucional atropelló, como otras cosas. Uh. Y eh, Ana Fuera, de, de, en representación de la CONFAC, aunque ya decimos que, por ejemplo, Ana Fuera también es miembro de ENCOD, de este organismo para el estudio de, de las políticas de drogas. Eh, habrá la presentación del libro Dolor y Navis, de Javier, de Javier Mirar. Vete, y, y el documental y debate posterior, La flor prohibida, la encrucijada del caña. Eh, estas son las actividades para el viernes, tendremos el sábado la marcha y el viernes como preludio, no, pues estas actividades un poco más de, de carácter informativo, cultural, de concienciación, bueno, preparándonos un poquito para, para la movilización el sábado. Y... Cabe destacar que la presentación y debate del tráiler del documental está, estará presentada por MC. Importante, muy importante. Muy importante. Y, y bueno, eh, recordemos, que, recordemos que, por ejemplo, en el 2021, no obstante, el COVID nos, nos dejó sin marcha y quedó meramente testimonial una concentración de 10 personas con aquellos representantes más sonados y que se animaron a ir de la CONFAC, eh, que sí que es verdad que logró reunir algún partido político que salía, algún miembro de algún partido político que salía a las puertas y demás de, del Congreso. Y bueno, aquí pues podemos hojear una, una noticia de, de Benny de entonces, en la que nos enseñaba algunas fotos y algunas declaraciones de, de, lo, que fue, de lo que fue aquello si vamos más atrás, incluso en 2020 ni siquiera esta concentración de 10 personas en formato reducido ¿no? y con fotografía se pudo, se pudo practicar Con mm. lo que, bueno pues segunda marcha post-Covid la de, la, de este, la de este año podríamos decir o sea que vamos a llenar otra vez las calles y a repetir ese lleno de, eh, Desde luego cada año la marcha mundial de la marihuana es un momento emocionante y un momento de reivindicación, un momento festivo momento de encuentro entre, la, entre distintas formas de abordar el, el tema del cannabis y sobre todo mucha gente, mucha gente joven y mucha música que yo creo que es una de las cosas que caracterizan a, a la marcha mundial de la marihuana que pues eso, es un punto de encuentro y un, y un sitio para disfrutar y de reivindicando los derechos que, que tienen las personas consumidoras y que muchas veces son ignorados y pisoteados. Las personas con las que he podido hablar en este en este evento a lo largo de los años, casi todas me han sabido decir eh, a qué, por qué estaban allí, eh, qué es lo que estaban buscando y, y por qué estaban reivindicando estos, estos derechos. La verdad es que la gente se ha ido informando con el tiempo y, y es gracias en parte a este tipo de, de eventos y a este tipo de de concentraciones y a la organización que, que se articula de forma de forma eficiente, la verdad, y de, y de todo el mensaje que se, que se consigue transmitir a las personas. Quizás destacar el papel de la MEC como, como elemento fundacional de, de lo que es la marcha y, y organización que vertebra todo, el, todo el, el tema operacional desde hace décadas. Es es fantástico la, la mec la asociación de ¿eh? cómo era asociación de estudios sobre la marihuana de medicinal no asociación médica de estudios de cannabis o algo así sí, no lo no tengo yo tampoco asociación madrileña de estudios sobre el cannabis asociación madrileña de estudios sobre el cannabis Eso es, exacto pues qué, qué más ¿Qué, qué tenemos a continuación seguimos con, el, seguimos con otra con otro tema, Rafa, compañeros. El pasado miércoles, día 26 de abril, fue un día triste, un día mmm, que... Debería ser recordado y por eso lo vamos a mencionar de forma especial en este programa. Y es que y es porque eh, el estado y ciudad de Singapur ejecutó al reo Tangaraju Supía de 46 años por el crimen de traficar con un kilogramo de marihuana. Eh, la familia y grupos activistas por derechos humanos acusaron a las autoridades de aquel país eh, de, de haber llevado a cabo un proceso co, apoyado en pruebas poco sólidas y que el reo no recibió la asistencia legal suficiente durante este, dicho proceso. Singapur tiene una de las leyes más restrictivas del mundo, eh, contando, con, argumentando estas, eh, las autoridades de aquel país que eh, estas medidas tan restrictivas que pueden llevarte a la pena de muerte por... Por un medio porro o por una cantidad indeterminada de cannabis, la que sea, eh, puede ser condenado, puede ser retenido y puede ser ejecutado como, como ha pasado en esta, en esta y en otras ocasiones. Eh, la argumentación de las autoridades es que las ejecuciones son un elemento disuasorio necesario eh, para que los delitos relacionados con drogas, un problema notable en otras partes del sudeste asiático, se mantengan fuera de sus fronteras. Eh, este argumento pues, es absolutamente horrible, aterrador y pondría los pelos de punta a cualquier eh, persona canábica. Eh, el año pasado, solo en un año, el gobierno de Singapur ejecutó a 11 personas por delitos derivados del tráfico. Eh, algunos por mm, portar cantidades absolutamente ridículas como a una persona con diversidad mental por transportar tres cucharadas de heroína eh, Grupos como Human Ra eh, human Rights Watch eh, y otros han acompañado a la familia eh, durante el proceso eh, que se ha quedado pues, absolutamente desolada, por supuesto. Eh, la muerte de, de Tangaraju deja viuda, deja varios hijos y deja una familia destruida por la aplicación de unas políticas de drogas absolutamente medievales, digamos. Eh, como esta, esta noticia realmente es escalofriante a cualquier nivel. Eh, ya no solamente para las personas que, que consumen o las personas canábicas o las personas que simpatizan con ellas, si es que eh, ya solamente a nivel del ser humano, la pena de muerte es un fracaso absoluto del sistema y una, y una muestra de fuerza, mmm, no sé, aplastante, digamos, no aplastante para, para el espíritu de las personas. Además, en este caso, que se ejerce por eh, se ejerce la violencia más fuerte no por parte de quien tiene más capacidad para ejercerla, además, que es el Estado... ...contra alguien que no ha ejercido ningún tipo de fuerza. Entonces, claro. pues, pues bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir del de atropello, de, de de atropello de todo? Es que podría ser un kilo o podría ser un gramo. <risa> es que les da igual. Y, y le acusan de tráfico, pero le acusan de tráfico porque lleva un kilo. Porque en estos países, países como Singapur, no existe ninguna garantía de derecho... ...de que tengan que probar que tú has traficado. Simplemente hallarte en posesión de un kilo es suficiente para ser acusado de tráfico. Pues no claro. existe garantía procesal con la que tú te puedas defender. Simplemente sí, sí. tener un kilo es tráfico y, y te mata. Sí, sí, además eh, acceder a los, a los indultos de, de Singapur es prácticamente imposible. Aún así hay algunos, hay algunos presos que han conseguido librarse de lo que viene siendo la, la pena, pero tienen el triste récord de ser el estado-nación más, más cruel con, en la ejecución de este tipo de, de sentencias. Una planta una planta casi, casi autóctona de la región, además. O sea, claro. De uso tradicional. Además, teniendo, teniendo al lado Tailandia, que es, una, es un sitio que ya ha regulado, ya ha despenalizado el, la planta, ya la gente tiene acceso... Y no parece que haya que se haya venido abajo el país ni nada. En fin. Sigamos, compañero. Pues difícil, difícil de seguir después de después de esto, pero. Pero bueno, la República Checa, pues, en los problemas occidentales del cannabis, ¿no? Vamos a llamarle los problemas occidentales del cannabis, cuando no hay pena de muerte. Y, y solo se encarcelan a pobres e inmigrantes. Eh, pues, en la República Checa, los problemas blancos del cannabis... El, el, la, seguridad, la, bueno, la seguridad alimentaria ha quedado en cuestión en Europa y se plantean con el CBD y se plantean ellos que sí que permiten vender el CBD como alimento eh, a moldarse a las indicaciones de la autoridad alimentaria europea que ha dicho que el CBD no es seguro con la información disponible y los estudios presentados hasta la fecha por la industria recordemos como hemos ido repasando en ocasiones anteriores que ahora mismo pues eh, el CBD se encuentra eh, al borde de una especie de patente o propiedad intelectual por la cual demostrar con tu estudio privado por parte de una compañía que eh, eh, tu producto de CBD es seguro, te valdría la posibilidad de comercializarlo en exclusiva, solamente tú, solamente tu producto de CBD como alimento, el único producto de CBD de alimento del mercado. Vale, Ahora mismo eso es lo que está en juego, eso es lo que... Eh, la patronal eh, cañamera de, de la UE está eh, reuniendo dinero de los actores, diferentes actores de la patronal del cáñamo para, para sacar adelante este estudio y para, y para poder eh, comercializar alimentos. Y habían, pa, había países que habían tomado la decisión de que ya se podía en su estado comercializar como alimento el CBD. La República era uno de estos países, ha decidido dar marcha atrás, la República Checa ha decidido dar marcha atrás, esta semana pasada, amoldándose a, a la, al último anuncio de la Autoridad Alimentaria Europea que decía que no. Que tras el aval de los estudios, también de estos estudios, ya digo, de la patronal europea del cáñamo, o sea que detrás hay detrás hay tres millones de euros para el estudio del CBD, ¿vale? Porque traté o sea, personalmente este tema, con, este tema con la patronal del cáñamo. El estudio del CBD vale 3 millones de euros, 3 millonazos. Pues aún así no ha conseguido atravesar, no ha conseguido atravesar. Eh, el estándar de seguridad que considera la, la autoridad alimentaria y, y por lo tanto eh, no hay CBD alimentario legal en toda la UE y veremos algún país más como República Checa amoldándose y retirándose de su estatus del CBD alimentario cierto es que había dejado matices antes la, la Unión Europea sobre que cada país podía hacer un poco a su, a su gusto pero, pero bueno República Checa ya se encaja en, en el perfil dentro de la Unión. No quiere decir esto que vaya a acabar con su, con su industria del cáñamo porque quizás es simplemente se amolda a su estatus legal y sigue, sigue permitiendo que se comercialicen flores como productos aromáticos o etcétera, que por ejemplo aquí en España recibimos mucha flor de empaquetada en República Checa, ¿no? Muchas veces es producida en España, enviada a República Checa para que sea empaquetada y luego traída de vuelta, pues como aquí no se puede en España, pero... Claro. Eh, y, y bueno, un país que ya tenía una legalidad de CBD bastante alta, con cultivos de hasta el 1% de THC o hasta el 0,6, creo que... No sé si me está bailando, hasta el 0,6 creo que es. Creo que aquí se me ha ido un poco el tal. Pero bueno, que dobla, dobla el límite de, de la Unión Europea de 0,3. Una legalidad del cáñamo muy amplia que irá en retroceso con la desaparición de, de la categoría de alimento para el CBD en República Checa. y Ya digo que podríamos ver movimientos de otros países que más permisivos con el CBD como alimento, como este de República Checa, moldándose a la última estela de, de la Unión Europea, que es que parece que el CBD como alimento le queda un ratito. Le queda un ratito y vía, vía casi propiedad intelectual. Pero entonces, el, el CBD ya tenía ya, te, ya era legal allí y ya no lo es. O sea, ha pasado... No de. Retroceder. El CBD tenía estatus de alimento en República Checa se podía comercializar sí. como alimento, no como flor aromática que se hace aquí en España, no como producto de, decorativo que se hace por, por ejemplo, los hachises de CBD. Se vendía como alimento allí, ya se podía vender como alimento, sí. O sea, que es, está retrocediendo, fantástico. <risa> <risa> <Vaya> <risa> el, CBD, retroceder el CBD, pero avanza una especie de borrador que no se ha visto aún de la regulación integral del cannabis. Entonces, por eso decía al principio, en el sumario una de cal y una de arena la República Checa, eh, bueno, este borrador contiene la propuesta de que se, podrían, se podría producir a nivel, a nivel comercial cannabis en el país y se podrían establecer lugares licenciados para su venta, con todo un circuito regulado y mucho control en su producción y en su distribución y registros al consumidor, en fin... Todo algo bastante. Con mercado gran hermano, ¿no? A nivel de control, todo muy lleno de registros y controles y anotaciones y limitaciones y tal, pero 5 gramos por persona eh, diarios. Y sí que es verdad que la posibilidad de, posibilidad de autocultivo muy muy pequeña, hasta las tres plantas me, me, suena, me suena haber visto. Uh -huh. Y. Uh -huh. No, no. No se sabe mucho más, eh, el borrador no ha salido, son, son primicias de los medios. Uh -huh. Por ejemplo, el medio checo Sesnam Spravi, que no me preguntéis qué significa, eh, pues es el que del que he sacado yo la, la primicia. El checo lo tengo bastante Desarrollada en la cual el coordinador nacional antidrogas Boboril ya ha dado un, la primicia sobre cómo sería este borrador. Y, y bueno, que estaría en torno a los 5 gramos, todo un tema de licencias reguladas, registros regulados y, y, y demás, con mucho seguimiento. Es un progreso. Es un progreso, pero no es una declaración de intenciones ahora mismo. Falta ver que se consume algo, o sea que no, no demos nada por adelantado y de momento lo que tenemos es que el CBD perderá el estatus de de alimento en el país con seguramente la regulación más favorable de todo el entorno de la Unión Europea. Ojalá, ya como hemos señalado antes, eh, nos podamos alegrar de, de una regulación de, de República Checa y ojalá le hubiera, eh, ojalá le consiga aliviar un poco la presión a, al compañero Beberka, que sigue estando en problemas en aquel país por difundir información sobre, sobre cannabis en su medio de comunicación con argumentos con argumentos desproporcionados no porque una bueno ya lo, ya lo, ya lo contamos aquí en informe 420. No... un atropello puro y duro un poco más Sí, desde luego Vamos con un tema un poco más amable. Eh, y es que, bueno, amable. <ríe> Quizás un poco más chocante, un poco más eh, hipócrita. Amable. Ese... <ríe> amable porque esta vez no, no van a por ti, ¿no? <ríe> claro, no, o sea, no, no, no, no tenemos que, que lamentar que hayan entrado, que la policía haya entrado en un club de cannabis, pero sí que eh, ha entrado en la casa de una candidata de las listas del PP en Pulianas y han hallado un cultivo oculto en un subterráneo de la casa de esta persona. El número 6 de las listas del PP en Pulianas, que es una localidad de Granada y hay poca hay muy poca información. Una sociedad, no sé, no sé, anónima, no sé por ¿no? qué, no una sociedad canábica, sino una sociedad anónima y tan anónima, ¿no? La que tenía montada. No, no, Era un, una cosa pues de consumo, bueno. Esperemos que sea de consumo propio, ¿no? De todas formas, eh, tras conocerse la noticia... <risa> ¿Eh? Estaría bueno. Desde luego. Tras conocerse la noticia y en un, giro, en un giro de guión inesperado para una representante del PP, la candidata ha informado de su decisión de retirar su candidatura a las votaciones del próximo 28 de mayo. Eh, eh, <risa> sorprendente, la verdad, porque... Eh, si de algo son eh, expertos la, los representantes del PP, es en no soltar la silla eh, ni, ni a tiros. <risa> eh, eh, en, otro, en otros ámbitos, si hubiera sido otra cosa, yo creo que esto se hubiera saldado con una pena del telediario y poco más. Y ya está. Y a seguir en las listas y, y poniendo, y poniendo mm, eh, palos en las ruedas de la, de la regulación, mientras por detrás hacemos un cultivito que no pasa nada. Creo que se podría, se podría unir al elenco de, de representantes populares eh, eh, gays pero que defienden eh, discursos homófobos o ¿De en dongo? Y mujeres, mujeres con cargos que no obstante prefieren condenar al resto de mujeres al a ostracismo social o o en este caso, ¿no? A las moralistas que tienen 292 plantas en su casa. Bernard Endongo, el, el, el hombre africano que quiere que todo pues, pues apoyar todas las medidas racistas de Vox. Fantástico. Sí, sí, sí, sí. Resumen rápido, el nazi, de, el nazi negro de Vox, ¿no? Que Es como el oxímono. Ya lo han oído. No nos tiembla la mano. No, eh, sí. Ha sido, eh, la, el, hay un punto que a mí me ha sorprendido mucho de esta noticia y es que eh, la concejal eh, ha sido borrada de las fotos oficiales del, del consistorio y del grupo político al eh, más puro estilo del PP, esa persona de la que usted me habla <risa> esta persona que a lo mejor pasaba por aquí esté rodando, este rodando como la de Feijóo con el con Marcial Dorado con Marcial, ¿no? con el, con el gran camello de la cocaína Sí, sí. Claro, después de que esas fotos quedan, esas fotos quedan y, y dices, ostras, esto del PBE tal, ¿eh? que la ah, mujer de me, me, borra, me borras a esta fumeta de las fotos. <risa> me <risa> me yo mal, ¿eh? para, ir, para ir el domingo a la iglesia y hacerme la foto para las redes sociales me queda mal, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. No. <risa> Seguimos. Rafa, compañeros. vale pues luz amigo y bueno para que, para que no digan en el Partido Popular que no les damos su espacio como un buen informativo de carácter público o privado que divide aquí sus sus elecciones en pre campaña eh, estamos corrigiendo los tiempos de, de, otros, de otros informativos y hoy tenemos dos noticias eh, no el Partido de, en el Partido Popular eh, resulta que publica público valga la redundancia que eh, en Andalucía, la Junta de Andalucía, estaría recibiendo eh, 120.000 euros esta última legislatura en investigación en cannabis, en cannabis medicinal dirigido a lo que vienen a ser sus centros de investigación principalmente vinculados a agricultura y universidades. Eh, bien, esto está genial, esto está de maravilla. El único problema es que cuando está entrando tal cantidad de investigación promocionada por capital extranjero que quiere desarrollar negocios de lo que tú estás encantado que te que que te entre, que te entre esa, esa financiación que te entre esa investigación que vengan luego a desarrollarse esos negocios porque yo entiendo que claro de liberales como el pp pues el desarrollo de negocios productivos de alto valor añadido. Eso es maravilloso, eso es lo que quieren ellos, ¿no? Para eso están ahora plantando, plantando Doñana, pues, jolín, este cultivo es el mejor, pues, ostras, todo muy bien, ¿no? Qué lástima que el PP, no obstante, eh, venía machacando sistemáticamente en la, en la comisión del canal de en el Parlamento, el canal de no valía para nada. Eh, vaya, pues, si, si no vale, si no vale para nada, eh, porque tanto interés en investigar la flor. Vaya, igual es que la flor tiene muchas utilidades y esos medicamentos necesitan también de la flor, incluso la flor puede ser utilizada bien. Esa hipocresía, pues, es lo que ha querido destacar público en, en esta noticia y que, sin ir más allá, nos ha parecido interesante eh, comentar porque, pues, bueno, eh, los, la investigación en la, la financiación de la investigación es muy escasa y... Y oye, que Andalucía se esté, llevando, se esté llevando un pico tan grande es interesantísimo y, y, y bueno, la contradicción presente de cómo, de cómo ahora mismo puede ser de, de lo más investigado y, y una punta de, de lanza a nivel, a nivel económico allí. Porque ya sabéis las reservas que nosotros tenemos con, con esta investigación privada del cannabis medicinal que sirve para hacer patentes y encarecerlo, pero, eh, pero bueno una eh, contradicción con, con su postura de que no hay evidencia para el cannabis medicinal, pues más que palpable y queda aquí destacada en, en el artículo. Interesante. luego es destacable la, la hipocresía esta, bueno, la contradicción hipócrita esta, eh, porque el Partido Popular eh, realmente es una amalgama de pensamiento eh, que no solamente incluye a nostálgicos y a y a falangistas y a personas de extrema derecha, sino que además incluye, hay un gran núcleo de personas de pensamiento neoliberal y de pensamiento neoconservador. Entonces, eh, las personas que están por el tema neoliberal seguramente sean las que estén más de acuerdo con regular el cannabis porque la versión de negocio de este es muy grande o sea la capacidad de generar dinero que tiene el cannabis no la tiene cualquier tipo de producto pero se tienen que encontrar de frente con los neoconservadores del propio partido que lo que desean es demonizar y prohibir eh, todo esto no están interesados en difundir eh, una visión del cannabis positiva de ninguna forma y entonces pues claro Ahí hay una, un momento en el cual una mano no sabe lo que está haciendo la otra y en este tema, por eso, seguramente, sea por vale. lo que entran más en contradicción. Tener en cuenta que las amistades del PP están más cercanas y los capitales de, de la gente relacionada con el PP, al final, pues que es gente de la patronal, vaya, principalmente la más cercana, está relacionada con la industria farmacéutica más que con la industria del cannabis, que tiene capitales de carácter más extranjero, ¿no? Pero, pues, familias como la de Abello, que bien colocadas después del franquismo, y como una relación con el PP después, pues, pues, eh, están ligadas a la, a la industria farmacéutica. O, por ejemplo, pues bueno, ya hablamos el otro día de, de cómo esa Mar farmacéuticas también se nudría de alguna gente de, del PP y tal. La, la industria farmacéutica, es la que aquí va a tener el peso de, de tener el peso de, de estos esta patronal eh, que tiene relaciones políticas. ¿no? Bueno, toda la patronal tiene unas pocas relaciones políticas, pero más intrincada con el PP. Desde luego. Bueno, pues vamos con el resumen. Vamos con el resumen. Pues este, lo que ha dado, para lo que ha dado este programa, que no ha sido poco, es que eh, hemos recibido información sobre nuevas propuestas de regulación del cannabis en Portugal uh, a petición de iniciativa, eh, iniciativa libe liberal, que es un partido político que eh, presentó el pasado día 20 de abril un proyecto de ley para regular el uso adulto, el autocultivo, el mercado comercial de la planta y sus derivados. Muy interesante y también tenemos este sábado la Marcha Mundial de la Marihuana, que es el evento señalado del año para la movilización del activismo. saldrá de nuevo de Puerta del Sol y esperamos que la afluencia pues, pueda repetir la del año pasado, que fue absolutamente masiva tras dos ediciones marcadas por el COVID. Ahí estaremos en la Marcha Mundial de la Marihuana para ofreceros toda la información y lo que, pues, lo que vaya ocurriendo en el transcurso. Eh, hemos mencionado también el tema eh, absolutamente criminal y, y asesino del de, eh, hecho de que Singapur eh, ejecutó el pasado día 26 de abril a Tangaraju, su pía de 46 años, por el crimen de traficar con un kilo de marihuana. La familia y grupos activistas pro derechos humanos acusaron eh, al gobierno y a las autoridades de eh, que el, el caso estaba asentado sobre pruebas poco sólidas y que el reo no recibió asistencia legal suficiente durante dicho proceso. ¿Y quién castigará después el, el crimen verdadero, no? Y en República Checa eh, el CBD pierde el estatus de, de alimento. Eh, a raíz de, bueno, no, de unas declaraciones que ha dejado, ha dejado ver su responsable de alimentación, en las que se dirige a asumir el estatus en la UE que no ha sacado adelante esas licencias de Nobel Food que dependían de estudios que debía aceptar la Autoridad Alimentaria Europea. Es por esto que República Checa, eh, uno de los países más avanzados con el CBD alimentario, Anuncia que retrocederá y que se armonizará con el panorama de no legalidad del CBD alimentario en, en la UE, porque se habían aducido eh, riesgos, eh, no, riesgos todavía no, no demostrados. O sea, no, no que no está garantizado que no se tuviesen. Es una. Una especie de, de planteamiento hipotético, el que se hace desde la Autoridad Alimentaria Europea para los Riesgos, pero bueno, no, que no, todavía no se han despejado las dudas, sería ¿no? la, su redacción. Y, ¿Y qué tenemos más por ahí? Vení, sorprendernos con, con ese golpe. Ah, me dejo, me dejo la legalización en, en la, parte buena. <risas> sí, la legalización en República Checa. Eh, cinco, cinco gramos ha anunciado su responsable de, de salud. Eh, que sería lo que se podría vender eh, y, y la venta estaría abierta al público y la producción sería de carácter, de carácter comercial. El borrador no se ha liberado, por lo que esto todavía es información preliminar, que le quedan muchísimos rodajes, eh, nada consumado todavía, y bueno, una, una pequeña buena noticia para República Checa, que te está viviendo un momento político muy aperturista con el cannabis y que puede ver truncado, ya digo, el, ese momentum, con el retroceso del CBD alimentario, de la legalidad del CBD alimentario y veremos para la industria que está teniendo mucho peso en la UE a la hora de exportar y tal, si, si logra mantenerse eh, con la exportación de flores aromáticas y básicamente el otro encaje legal que, que venía teniendo CBD eh, o si va a ser un palo para la industria en República Checa la, no, la imposibilidad de producir eh, cannabis CBD de tipo alimentario. Sí, cerramos el programa con dos, eh, dos noticias algo contradictorias para lo que es el, el pensamiento de esta organización. Y es que eh, fueron halladas 292 plantas de cannabis en la casa de una candidata del Partido Popular. Eh, se hallaron en un cultivo oculto en el subter en un subterráneo de su propia eh, casa, de su, propio, de su propio domicilio. La número 6 en las listas del Partido Popular en Pulianas, localidad de Granada, eh, tras conocerse la noticia y en un giro de guión inesperado para una representante del PP eh, esta candidata, esta señora ha informado de su decisión de retirar su candidatura a las votaciones del próximo 28 de mayo Y luego A mí me pasa el helicóptero por el balcón que lo tenía ahí mirando a ver cuántas plantas tenía sí. y, En fin eh, ¿Qué decir? Vota popular, ¿no? <risa> y la coherencia hecha a grupo político pues esperemos, esperamos que, que os haya gustado. Eh... ¿No nos ¿no falta hablar sobre Moreno Bonilla? Madre mía, cómo estoy la despedida. Se nota que me quiero ir. Moreno Bonilla, efectivamente, eh, el presidente de la Junta de Andalucía, no ha sido tan protagonista en, en esta ocasión, pero sí su Junta, porque... Eh, resulta que Andalucía está recibiendo en la última legislatura 120.000 euros en investigación en cannabis de inversión de empresas privadas para la investigación en cannabis y esta planta resulta que no servía para nada según el Partido Popular. Bien, esta noticia pues reseña un poco la contradicción entre ese partido que, que se apunta a la vanguardia económica y que quiere desarrollo e inversiones pero que que torpedea el cannabis medicinal a la vez que ve cómo es un sector prometedor para, para los lugares que gestiona. Desde luego una actuación muy propia del Partido Popular. Y esto ha sido lo que ha dado de sí el Informe 4.20 de esta semana. Eh, os animamos a todas y a todos a ir a acudir a la Marcha Mundial de la Marihuana el próximo sábado día 6 a las 6 de la tarde Adiós. en la Puerta del Sol. Eh, allí, no, allí nos veremos Iremos, Estaremos por la, por la zona Y nada Este es, el, este es Informe 420 Que es el, el noticiario De información canábica fresco eh, Que hacemos cada dos semanas Los integrantes de Nuevo Cannabis Un nuevo medio de comunicación que estamos lanzando eh, En colaboración Con los compañeros de Marihuana Televisión Que nos hospedan Para que vosotros y vosotras podáis estar informados En este programa Soy Benito Díaz yo, Valcaide y acercaros por los enlaces de aquí debajo, donde podéis seguir el nuevo proyecto, nuevo cannabis que queremos, que queremos lanzar y, y que no os el nacional en la marcha y los nacionales que nos estáis viendo no seáis cabrones el día de la marcha, que ya lo sois el resto del año. Sí, que son muchos lo que no, los nacionales que no ven. Hombre, eh, los del helicóptero, quiero decir. Sí. <risa> Los que nos van a hacer la filita allí en, en la marcha mundial de la marihuana, que son, siempre son muy bajos, hombre. Eh, eh, bueno, que... mucha gra muchas gracias por ver el programa. Buenas tardes y buenos humos. Gracias a Carlos también, de Marihuana Televisión, a Marihuana Televisión. Buenos humos. Nos vemos en el próximo programa en dos semanitas. Forme 420.